Somos Grupo 5 y le regalamos el tema El Gallo Azul. Vamos arriba, arriba. Sotito. Sotito, vamos a. Re La que encontré en un rancho entre la sierra La moza tierna que canto yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Con una la acordeón, una maxisa Dijo como guste, dios es el cumple de asinar vino de la ciudad, vine de Tancuarembó, solo por verme a mí. su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo soy y halle Me llevó por campo desconocido, llevo el olvido, todo llevó. Acá empecé a, a ti y dormí por la frontera, la brasilera me acompañó. Ahora quiero recordar a la moza de ojos pardos. De tan solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí cuando cante el gallo azul y allá me olvidará que no vea más la luz, vino de la ciudad, vine de tan solo por verme a mí, su humilde servidor. Otra vueltita, otra vueltita. Hey.